Su mirada y su color Marcado con sus besos y su sabor Sus abrazos y su color Hayan, hay ay, ay, amor Junto al río, déjame Junto al oído, susurrante Como un solitario, buscando Ahora camino, solo en este Solitario Buscando Pagues el juego, por tu culpa mi no ni duermo. Tú me decías que por mí respiras y todo te di. ¿Qué más querías? Tiki y ya, muy un tu una cata y en cami. Tuputu, tu taca, pasa maigua, viste que se maigota que cani. Papa chupu machayar cani. Papa chupu machayar cani. Chupacos se llaman caguli. Chupacos se llaman caguli. Sin a mis marallas, tengo cosas llaman a suña que no se caiga aquí. Kurrini, y estos son voces, voces de los vientos, almas de pena, momentos sangrientos, estos son voces, voces de los vientos, almas de pena, corazones muertos. de la mano, socio, por el agua selva viva, más no el negocio. El que da